Este tiene miedo por sus chinguitos. Son bien agresivos. Tiene miedo por sus changos. Estamos en nuestro hotel en Agra, nos tocó la habitación 105, tiene timbre. Bienvenidos a nuestra habitación en el hotel Aleviat, Aleviat. Eh, de Agra, Agra. es la ciudad donde está el Taj Mahal. Entonces acabamos de llegar, son a las 11 de la mañana, tomamos el tren de Yaipur a las 7, 7, 8, 9, 10, 11, 4 horas, hicimos 4 horas de Yaipur a Agra. Muy bien, estación, salimos y contratamos un rickshaw y el rickshaw nos trajo para acá, súper amable señor, eh, nos dijo que si venía después para darnos un tour por la, por la ciudad de los puntos importantes y no le... Dijo que no le pagáramos ahorita, sino que, termi que termináramos ahorita. Bueno, eh, les vamos a enseñar un poco la habitación. Está sobre una de las avenidas principales que sale de la estación. O sea, la ubicación está muy muy muy cerca de ahí. Eh, bueno, este es el cuarto. La parte del closet. No puedo abrir. <risa> ya. En el closet está la caja fuerte. Uh -huh después, acá tenemos la cafetera, uh -huh. tenemos café, té, uh -huh. el minibar, que tenemos solamente dos aguas, acá, en, bueno, no hemos visto muchas bebidas alcohólicas, eh, y esta es la habitación, la cama, yes. Eh, bastante grande, eh, la televisión y eh, les queremos enseñar nuestra vista la vista es esta avenida porque es una avenida muy muy transitada no se escucha nada de ruido aquí creo que tiene doble vidrio si sí, de doble ventana <ríe> doble ventana si sí, porque así no no se podría hacia allá de qué lado está el Taj Mahal y yes, hacia acá está el Itat Madud. Mañana lo van a ver. Sí. Bueno, la parte de. tiene como un silloncito un o otra sea, cama. Uh -huh. La televisión. Y acá es el baño. Uh -huh. Regadera, y Esos amenities de jabón, shampoo. y acá está el toilete acá está el toilete uh -huh. secadora entonces vamos a visitar Agra vean los videos que siguen de este para que conozcan eh, un poco la ciudad del Taj Mahal Bye. y este es el aire acondicionado que funciona muy bien ya estamos listos tu para ver la tele. To ok. Adiós. vamos a preparar un cafecito aquí en el hotel. Pero me sorprende que estas cosas en segundos te calienten el agua. Tenemos una así. La acabo de prender. Ahí va. Son súper rápidas. Ya, ahí va, llevamos 20 segundos de video, y el agua ya está casi lista, ya ya está herviendo, apagamos, eso es todo, y ahorita le ponemos el cafecito, la cremita, el hospital y listo. La cafetera más rápida del este, o del medio, o del oeste, de la India, adiós. Este también dijo que nos estaba dando la mejor habitación, según él. Ay, sí. ¿Ya viste qué choro? Sí. Pero sí, yo sí pedí. Outside, tío. Eso este lo pedí desde la reservación. Este tiene miedo por sus chinguitos. Son bien agresivos. Tiene miedo por sus changos. No manches, Mami. Me siente como la de todos los monkeys. Si es que tiene miedo por sus changuitos. Los es que están ahí sus hijitos. You